Bueno, hola, muy, pero muy, muy, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video, en qué momento de tu vida. Eh, como siempre te recuerdo, esta es la clase número 5 de eh, eh, muchas clases que vamos a hacer eh, de aprende astrología fácilmente eh, nosotros todos los martes nosotros digo eh, junto con un grupo de personas que siguen las clases de astrología eh, todos los martes y los sábados a las 19 horas eh, hacemos un, una emisión en vivo por este canal de youtube marcelo cheiro díaz que de paso te pido te suscribas le des clic a la campanita para que te avise cada vez que, que subo un nuevo video. Y eh, hacemos un video en vivo para eh, ir practicando astrología. La mejor manera de aprender astrología es practicando. Entonces, dos veces por semana hacemos prácticas de astrología. Y una vez a la semana, los miércoles, subo un nuevo video con lo que es la teoría. ¿Para qué? Para que te quede fácil de ir y consultar. En el título dice generalidades de... Por ejemplo, este va a ser generalidades de los planetas exteriores. entonces vos ahí vas a poder consultar, ahí a ver el sol en Leo, qué significaba, y vas a ir y lo vas a ver ahí, ¿sí? Entonces, eh, te recuerdo que acá abajo, en la caja de descripción, te dejo eh, todo lo que yo digo en esta clase, un resumen de lo que yo digo. Entonces, ni siquiera te hace falta ver todo el video, si tenés una duda sobre alguno de los planetas, ahí lo vas a poder encontrar. Y, o sea, estos videos es para tener un backup como material de consulta. Eh, bueno, también te digo que tenemos acá arriba, mi figura ahora, a partir de este video, un grupo de Telegram que se llama Curso de Astrología, entonces, si tenés Telegram, buscas curso de astrología, así todo junto, todo pegado, eh, sin acento en la i. Eh, eh, y entonces te unís a nosotros, que ya somos cuarenta y pico, que eh, ahí siempre subimos también cosas muy interesantes de astrología y vamos viendo cómo vamos avanzando. Eh, en la clase anterior, en la clase 4, te hablé sobre las generalidades de estos planetas que ya están marcados acá en nuestro mapa del cielo. ¿Sí? Esto, si querés eh, ser astrólogo, astróloga, astrólogue, eh, vas a, a permanentemente trabajar con esto, que son las 12 constelaciones. Como siempre explico, visto en plano, sería el planeta Tierra, el cielo, el lugar de los planetas y detrás vemos las 12 constelaciones del Zodíaco. Las 12 constelaciones del Zodíaco son los 12 signos por donde se los ve pasar a los planetas. Todos los planetas, si miramos desde cualquier parte del planeta tierra siempre vamos a ver detrás de los planetas a una constelación distinta en este caso eh, ya vimos el sol ya vimos la luna ya vimos eh, mercurio ya vimos venus y ya vimos marte que por la cercanía a la tierra le llamamos planetas interiores ahora están hay dos planetas que se les llaman planetas eh, fronterizos porque son los dos planetas que nos protegen permanentemente y de verdad que nos protegen literalmente nos protegen de entradas de cosas del universo, o sea, la naturaleza es muy sabia por algo está hecha como está, ¿no? Estos planetas son Júpiter, el gran benéfico, se, llaman, se, se le dice en astrología, eh, y Saturno, el gran maléfico, se le dice en astrología, y ahora voy a explicar un poquito por qué. Eh, Después de Júpiter y Saturno, que se les llama fronterizos, vienen los planetas exteriores. Eh, hay otras escuelas de astrología que lo toman a todos estos a partir de Júpiter como planetas exteriores. Entonces yo, para hacer una clase <coughs> no muy larga, pero tampoco extenderme en tantas clases, eh, decidí tomarlo todos como planetas exteriores. Son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Son cinco planetas que vamos a ver hoy. Vamos a ir directamente a la clase, así no, no perdemos más tiempo. Y vamos a ver Júpiter. Júpiter es este que pueden ver acá júpiter es como un 4 o como un 2 con, con una crucecita ahí abajo sí este es el símbolo de júpiter en astrología júpiter dice es el planeta regente de sagitario sí eh, también es el regente antiguo de Pisces. Cuando todavía Neptuno no se había descubierto, eh, el regente de Sagitario de Pisces era Júpiter. Una vez descubierto Neptuno, eh, Neptuno pasó a ser el planeta principal regente de Pisces. Pero Siempre a Pisces se lo relaciona con muchas cuestiones que tienen que ver con Júpiter. Entonces, decimos que Júpiter es el planeta regente de Sagitario y el planeta regente antiguo de Pisces. Eh, se encuentra exaltado en Cáncer. Eh, es el rey de los otros planetas, un gigante en, en tamaño con unas nubes espectaculares, colores brillantes e intensos, eh, también intensas tormentas. Eh, los astrónomos creen que desempeña un papel importante a través de la protección de su enorme gravedad para capturar o expulsar del sistema solar los cometas y asteroides. Por eso se los llama eh, fronterizos, porque protegen, ¿sí? Eh, que de lo contrario pondría en peligro la Tierra y los planetas interiores. Júpiter tiene una órbita alrededor del Sol de una duración de 11,9 años, o sea, prácticamente 12 años, o sea que en cada signo se va a mantener un año, o sea, va a entrar y salir de un signo a través de un año. Por ejemplo, ahora está transitando eh, hasta fin de este año más o menos eh, el signo de Capricornio y entró para finales del año pasado. Eh, Astrológicamente Júpiter está asociado con los principios de crecimiento. Expansión. Eh, yo les decía es, es el gran benéfico y al ser el más grande de todo, es el expansivo. Eh, prosperidad, buena fortuna. Y el sentido interno que cada persona tiene de la justicia, la moral, los ideales... Son las metas más altas, Júpiter. Júpiter rige la larga distancia, los viajes al extranjero, la educación superior, la religión, la ley. También está asociado con el anhelo de libertad y exploración. Las ayudas o acciones humanitarias y de protección, y con el juego y la diversión o la jovialidad. Júpiter... Eh, tiene una personalidad, lo, la personalidad jupiteriana, ¿sí? es una eh, personalidad expansiva, es una personalidad que abraza a todos. ¿sí? Eh, por supuesto tiene que tener cualquier persona que tiene un Júpiter muy fuerte en su carta natal. Tiene que tener mucho cuidado con los excesos. Yo leía acá eh, en el resumen que, que hice para ustedes eh, el tema del juego. Sí, tiene que tener cuidado de no ser un jugador compulsivo. También le pasa con las comidas. Sí, guarda con eso a las personalidades jupiterianas. Ya a eso vamos a llegar. Dependiendo en qué signo esté el Júpiter en tu carta, va a depender qué tanta inclinación tengas o no hacia esas cosas. <coughs> Ahora vamos con Saturno. Saturno es este otro que parece un Júpiter al revés. Parecería como un 2 al revés, ¿sí? con una cruz ahí arriba no sé, o una cruz con una colita, como le quieran llamar. Este es el símbolo de Saturno. Es el planeta regente de Capricornio y tradicionalmente, o antiguamente, también regía a Acuario. Por lo tanto, hasta que se descubrió Urano, que es el planeta regente de Acuario, se decía que Saturno regía a Capricornio y a Acuario. Eh, se encuentra exaltado en Libra. En la mitología romana, Saturno es el dios de la agricultura, fundador de las civilizaciones y del orden social y la conformidad. Astrológicamente, Saturno está asociado con los principios de limitación las restricciones los límites la práctica y la realidad <coughs> disculpen por eso yo les decía que es el gran maléfico en astrología eh, la cristalización y las estructuras saturno rige la ambición la carrera, la autoridad, la jerarquía y, y todo lo que es las estructuras sociales. <coughs> Se trata del sentido de una persona de servicio, disciplina y responsabilidad y su resistencia física y emocional durante las dificultades. Saturno también es considerado para representar a la parte de una persona afectada con la planificación a largo plazo. El retorno de Saturno se dice que marca los acontecimientos importantes en la vida de cada persona. Bien. <coughs> Disculpen. Eh, el Saturno tarda aproximadamente entre 28 y 30 años en dar Toda una vuelta al Zodíaco. Se mantiene unos dos años y medio en cada signo aproximadamente. Entonces, a Saturno hay que irlo viendo por cuartos. Por ejemplo, una persona que nace en este momento en que Saturno está en Capricornio, ¿sí?, cuando cumpla siete años, este Saturno va a estar en Aries. O sea, va a estar en cuadratura, va a estar a 90 grados. Y le va a tomar algún tipo de elección. Por algo es tan importante esa edad, ese quiebre en el, en, en, que, que hace el psiquismo del ser humano a, a los siete años. Tiene que ver justamente con el cambio de estructuras, de empezar una nueva etapa en la vida. Después viene la primera oposición, o sea, a los 14 años, el inicio de la adolescencia, ¿Sí? <coughs> eh, cuando está en cáncer. Después, cuando está en libra, va a venir 21 años, se considera la, el final de la adolescencia, el inicio de un nuevo ciclo. Pero recién la mayoría de edad planetaria decimos que se cumple cuando vuelve acá, a los 28 años. Bien... <coughs> eh... Urano. Vamos con el planeta Urano. Urano es este que está acá, que es un círculo con, con una, un palito y una H. Esto es como eh, simbolizando las tecnologías, las antenas, las parabólicas. ¿sí? Urano es el planeta regente de Acuario y se encuentra exaltado en escorpio. Astrológicamente, según las interpretaciones modernas, con los principios de la... Eh, se lo relaciona con los principios de la genialidad, la idea, eh, la la idea de la individualidad en sociedad. <coughs> la novedad, lo poco convencional, los descubrimientos científicos, la electricidad, la electrónica, los aviones, la informática, los inventos, la ingeniería. Eh, y en sus inicios, cuando recién lo, lo descubrieron, que existía Urano, eh, <coughs> fue justamente lo descubren ...con la revolución industrial. Eh, en realidad está relacionado con revolución de todo tipo. Eh, y, y sobre todo con revoluciones sociales. Urano rige las sociedades y asociaciones. Clubes y cualquier grupo dedicado a los ideales humanitarios o progresistas. Urano es el planeta de los cambios repentinos e inesperados. Rige la libertad y la originalidad. En la sociedad rigen las ideas y las personas radicales, así como los acontecimientos revolucionarios que alteran las estructuras establecidas. Entre todos los planetas es el que más gobierna el genio. <coughs> Bien... Eh... Neptuno, Neptuno, el símbolo de Neptuno es el tridente, que acá tenemos al tridente, eh, y, y es el planeta regente de Pisces, se encuentra exaltado en Leo. Ya vamos a ver qué significa que se encuentra exaltado, exiliado, en caída, ¿sí? Ya eso después lo vamos a ver. Eh, en la mitología romana, Neptuno es el dios del mar y astrológicamente, para los astrólogos occidentales, modernos, la imagen del planeta está asociada con el idealismo, con la compasión, pero también con la ilusión. Eh, la confusión con el engaño con la religión con la espiritualidad <coughs> con el misticismo recuerden que Neptuno es el planeta eh, es el dios perdón que rige las profundidades del mar y cuando sale de las profundidades del mar sale con mucha fuerza ¿sí? es como una gran eh, con, ...como un tsunami... ¿sí? Y, y... lo más profundo del mar... ...que es el hábitat de Neptuno... ...es la zona que... ...menos conocemos los seres humanos... ...la zona menos explorada, ¿sí? Por eso está... ...asociado con todo esto... ...también está asociado con los medios de comunicación de masas... ...con la creatividad en el arte y la música... También con las drogas, la sensibilidad extrema, la fantasía y la imaginación, los fenómenos psíquicos, los estados alterados de conciencia. Neptuno rige los hospitales, las cárceles, las instituciones mentales y cualquier lugar como ser monasterios que implican un alejamiento de la sociedad. Su aparición coincidió con el descubrimiento de la anestesia y de la hipnosis. ¿Sí? Eh, o sea, lo descubrieron justo en la época en que se descubre la anestesia y la hipnosis. Por eso se lo relaciona de esa manera. Y el último de los planetas que vamos a ver hoy... Eh, y el último de los planetas que vemos eh, en astrología es plutón que es este circulito contenido ¿sí? como si fuera en una copa y una cruz debajo es este símbolo que está acá y que es el planeta regente de escorpio a escorpio como creo que ya se los dije antes el planeta regente antiguo de Escorpio era es Marte y que es el planeta regente de Aries antes de que fuera descubierto Plutón eh, Marte regía Aries y Escorpio ahora quedó como regente antiguo de Escorpio y Plutón como el regente de Escorpio, el regente actual, moderno. Se encuentra eh, exaltado en Acuario. En la mitología romana, Plutón eh, era el dios del mundo subterráneo y de la riqueza. Astrológicamente, Plutón se llama el gran renovador. Y se considera que representa la parte de una persona ¿sí? que eh, se destruye con el fin de renovarse. Por eso a mí me gusta relacionarlo a Plutón siempre con el ave Fénix, eh, aquel que, que surge de sus propias cenizas. O sea, se destruye para nacer nuevamente y nacer mejor, nacer de otra manera. Renovarse. Por la vía de sacar aquello que está enterrado, pero que es muy intenso. Llevándolo a la, eh, llevándolo a la superficie y expresándolo. Incluso destruyendo el orden existente. Eh, un uso común de palabras claves para Plutón es la transformación. Se asocia con el poder y el dominio personal y la necesidad de cooperar y compartir con otros para evitar ser destruido. Plutón rige las grandes empresas y la riqueza, la minería, la cirugía, el trabajo de detective y cualquier empresa que tengan que cavar bajo la superficie para llevar la verdad a la luz. Bueno, con esto... Creo que, que le dimos eh, todo un, un cierre a las generalidades de los planetas. A partir de la próxima clase vamos a empezar planeta por planeta en cada signo. Palabras claves para que ustedes sepan qué significa que un nacimiento se dé con Marte ...en Aries, por ejemplo. Pero, como el sol ya lo vimos... ...cuando hablamos de signos... ...y eso fue, eh, si no recuerdo mal... ...la clase número 2... Eh, ...cuando hablamos de las generalidades de los signos... ¿sí? ...lo que estábamos diciendo es que... ...eso es lo que significa... Tener el sol en ese signo. Este era el sol. El círculo con el puntito. Entonces, la próxima clase va a ser la luna en cada signo. La luna en Aries, la luna en Tauro, en Géminis, en Cáncer, en Leo, en Virgo, en Libra, en Escorpio, en Sagitario, en Capricornio, en Acuario y en Pisces. ¿Sí? Eh, y así vamos a seguir por nueve clases con los nueve planetas luego vendrá Mercurio, luego vendrá Venus, Marte y ahí vamos a ir ampliando sobre cada planeta en particular gracias por haberme eh, seguido hasta este momento en la clase gracias por estar ahí siempre eh, no tendría sentido que yo hiciera estos vídeos Si ustedes no estuvieran de ese otro lado eh, Les recuerdo que ahora también se pueden unir Como miembros del canal eh, de YouTube No solo suscribirse, que es gratuito Sino unirse como miembros Hay tres tipos de membresía La membresía básica, que son... Eh, 40 pesos de acá de Argentina que son aproximadamente medio dólar, o sea, no llega a ser un dólar. La membresía destacada que son 400 pesos eh, que por mes, que son unos 5 dólares y eh, la, la membresía eh, Amigo, esperen que no estoy seguro de lo que les estoy diciendo eh, y quería ver dónde lo tenía anotado, tendría que haberlo tenido antes preparado, ¿no? Eh, pero bueno, yo soy así de desprolijo, ustedes ya me conocen, eh, ¿cómo soy? Por algo escuchan esto, pero les quiero contar bien de qué se trata eh, todo esto. Y sí, se encuentran los papelitos eh, donde me lo había hecho el machete. Eh, tal vez se los pueda decir en este video. Eh, Acá está, yo sabía que lo tenía. Miembro básico, eh, que ya les digo, son medio dólar por mes. Eh, además de, de dar de que van a tener una insignia de fidelización eh, en el chat, en los chats en directo, eh, van a poder disfrutar de un video semanal que yo subo únicamente para los miembros. Eh, sobre el tránsito de la luna y cómo influye en cada signo eh, es una orientación semanal el miembro destacado que es de 400 pesos de acá de Argentina o 5 dólares por mes eh, tenés eh, todo lo anterior o sea, todo lo de miembro básico más una revolución lunar cada mes. Todos los meses, ¿sí? eh, Concertamos una entrevista para que nos encontremos vos y yo de alguna forma, eh, que puede ser, por ejemplo, por videollamada de WhatsApp, y hacemos una tu revolución lunar para ver cómo va a estar todo ese mes para vos puntualmente y qué te conviene hacer y qué no te conviene hacer. Y el miembro amigo, que ya son 2.000 pesos por mes, 2.000 pesos de Argentina, que son unos 25 dólares eh, de Argentina, eh, unos 25 dólares, que además de todo lo anterior, de lo de miembro básico, de lo de miembro destacado, también te da la posibilidad de todos los años Revisar tu carta natal y revolución solar anualmente, una vez por año, y una consulta personal eh, del, eh, al mes. Además de la revolución lunar, una consulta sobre temas muy específicos. Eh, además de todo esto, para todos, para los tres miembros, eh, a partir de septiembre voy a comenzar a hacer eh, un encuentro en vivo una vez por, por semana tal vez eh, para que me consulten ...lo que quieran ahí en vivo y yo responderles en el momento. Así que bueno, igualmente eh, si no pueden unirse como miembros del canal... Eh, ...siempre van a estar recibiendo igual el mejor de los contenidos... ...al menos el mejor que puedo hacer yo. Les agradezco muchísimo por estar ahí... Y nos volvemos a encontrar en la próxima clase el próximo miércoles. Chao, hasta la próxima.